...con zunal.com editando nuestra webquest... ...podemos querer en algún momento insertar un vídeo dentro del texto... ...que estamos escribiendo. Podríamos hacerlo... ...utilizando la opción Add Resources que tenemos... ...en la zona inferior. Pero... ...eso nos, eh, nos llevaría... ...a abrir una ventana en la que elegiríamos... ...la dirección del vídeo. Iríamos aquí... ...a vídeo... Pulsaríamos Add y tendríamos que escribir aquí la dirección, Argentina, Declaración de Independencia. Yo quería insertar, por ejemplo, este video que compruebo que está en YouTube. Ya me he ido a YouTube, lo tenemos aquí cargado y lo único que tendríamos que hacer sería copiar la dirección de la página y nos iríamos a la página de WordPress y aquí la pegaríamos. Pegamos la dirección, podríamos poner la, la, la descripción. Salvamos y continuamos. Bien, a partir de este momento ahora se está conectando a zonal.com y veremos aparecer un nuevo recurso que será nuestro video El problema de eso es que el video queda muy desconectado del de texto y si quisiéramos poner más de un recurso vemos que nos queda arriba el texto y debajo el video si quisiéramos poner más de uno, eh, sería difícil andar yendo de un sitio a otro. En ese caso nos podría interesar editar nuestro contenido. Pulsamos en el botón Update Content y querríamos, nosotros querríamos que nuestro video apareciera aquí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Habitual sería que si nos vamos al video de Argentina, vamos aquí abajo... Pulsamos en el botón compartir y dentro de compartir, en la sección insertar, vemos que aparece un código. Hacemos un doble clic y lo copiamos con el botón derecho, copiamos. Bien, nos iríamos a la página y aquí con el botón derecho lo pegamos. Eso nos funcionaría en casi todos los sitios, pero tendríamos que tener aquí arriba un botoncito que nos permitirá acceder al código. Vamos a ver qué ocurre cuando hacemos esto en, en eh, zunal.com. Le decimos que lo salve y ya está salvado. Continuamos. Lo que vemos ahora, el problema es que sencillamente nos ha pegado el código. Pero hay un pequeño truco. Simplemente volvemos a pulsar Update Content... Y vamos a ver ahora cómo al volver a editar nuevamente, esperamos a que cargue la página, nuestro vídeo ya sí que aparece. De hecho, yo me pongo a continuación, puedo seguir escribiendo debajo. Podría decidir que quiero que este bloque este centrado, lo marco y pulso centrar y vamos a ver cómo queda ahora. Vemos, Vamos a ver que ahora sí que nos queda ya el vídeo insertado dentro del texto, podemos seguir escribiendo, podríamos insertar otro vídeo. Mucho mejor que cuando lo hacemos por separado, con lo cual en este caso borraríamos este vídeo que nos está sobrando ahora mismo, pues ya lo tenemos repetido. Borramos, continuamos y nos quedaría nuestra página con los videos o imágenes que quisiéramos ir introduciendo.